Bueno, vamos a ver la visión fila del producto de dos matrices. Entonces yo tengo todas las matrices divididas en forma de fila. Entonces la primera fila del producto va a ser siempre una combinación lineal de las filas de la segunda matriz de B. ¿Con qué escalares? con los escalares de la primera fila de la primera matriz. Entonces, la segunda fila va a ser otra vez la combinación lineal de todas las filas de B con los escalares que están en, las, en la segunda fila de A. Y los escalares que están en la tercera fila de A, haciendo combinación lineal con todas las filas de B, me van a dar la fila 3 del producto. Ahí se ve un poco más detalladamente. Estos son los escalares de la primera fila, 3, 2, 3, que los pongo acá como para que ir poniendo 3 por este vector, 2 por este vector, 3 por este vector. Acá están las cuentas y acá está la suma. Y esa suma se va a colocar en la primera fila. Repito entonces, cualquier fila del producto es combinación lineal de todas las filas de la segunda matriz, donde los escalares han sido sacados de la fila correspondiente de la primera matriz. En este caso, es 1 de esta menos 1 de esta más 2 de esta. Y todo eso es igual a 3 menos 5. En el próximo caso sería, o sea, para, para encontrar 1, 0... Sería uno de esta, más nada de esta, más uno de esta. Vamos a ver, uno de esta, más nada de esta, más uno de esta. Antes de continuar con la visión columna, vamos, eh, vamos a mirar un poquito. Acá yo tengo tres filas, y son las tres filas que tengo acá, y tengo dos columnas, y son las dos columnas que tengo acá. Si acá le faltara una fila, pues acá le va a faltar una fila, no hay ningún problema. Si acá le faltara una fila, entonces yo, por ejemplo, para la primera, por la la para última fila no podría hacer la combinación lineal, porque sería 1 de esta, 0 de esta y qué cosa de esta, porque no, esta no existe, o sea, esta no puede faltar. La cantidad de filas que tengo acá en B tiene que ser igual a la cantidad de columnas que tenga en A. Visión columna. Ahora tenemos todas las matrices en forma vistas en forma de columna. La primera columna se va a calcular siempre como la combinación lineal de las columnas de la primera matriz con los escalares en la primera columna de la segunda matriz. Es decir, 1 de esta, menos 2 de esta, más nada de esta. 1 de esta, menos 2 de esta, más nada de esta. Acá están los numeritos, y acá está el resultado que se coloca en la primera columna. En cualquier columna tenemos entonces siempre la combinación lineal de todas las columnas de la primera matriz con los escalares en la columna correspondiente de la segunda matriz. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcular la segunda columna? Y la segunda columna va a ser tres veces la primera columna, dos veces la segunda columna, más menos tres veces la tercera columna que es lo que estamos haciendo acá y este es el resultado que se coloca en la segunda columna para la visión columna hemos hecho dos en este caso como tenemos dos columnas hicimos solamente dos combinaciones lineales yo les quería comentar que si tenemos la visión fila con estas mismas matrices. Hicimos, como hay tres filas, y cada una de estas filas es combinación lineal de estas filas de la segunda columna, hicimos tres combinaciones lineales. Visión producto escalar. En este caso, la primera matriz la veo como fila, la segunda matriz la veo como columna. En realidad, la matriz producto escalar, lo veo como sus entradas, nada más. Acá está destacado la primera columna y la segunda columna, pero lo, lo voy a ver en realidad individualmente a cada, a cada entrada de la matriz. Producto. La entrada 1, 1 va a ser el producto escalar de la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda matriz. La entrada, que sería 1, 2, 3, 2, sería... El producto escalar de la fila 3 de la primera matriz por la columna 2 de la segunda matriz. Es decir, siempre es fila-columna. Fila-columna. Por ejemplo, acá tenemos la primera fila y la primera columna. Entonces el producto escalar va acá, en el 1-1. Acá tenemos la primera fila, segunda columna. Absemos el producto escalar, que es lo que se hace acá, y aparece en el lugar 1, 2. Lo mismo, 1 menos 1, 2 por 1 menos 2, 0 es igual a 3. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna, esta fila por esta columna. Y así sucesivamente. En este caso, como tengo una matriz de 6 entradas, voy a tener que hacer 6 productos escalares. Vamos a repasar un poquito eso. Si yo lo hiciera por, eh, por visión fila, como hay 3 filas acá, tendría que hacer 3 combinaciones lineales. Si lo hiciera por columna, tengo que hacer 2 combinaciones lineales. Y, como, y si lo hiciera por producto escalar, tengo que hacer 6 Productos escalares. Gracias.